sea algo para sí. mejorar lo mejor señores en otro tema el artista urbano el fecho aclaró este miércoles todo lo sucedido con los agentes policiales ¿eh? ahí eh, no hay un un, un, cort, un cortecito donde el fecho eh, se ve un video donde él fue arrestado y forcejeando ¿eh? ahí está forcejeando y ese tipo de cosas y era él ahí se ve claramente que él entonces él, él aclaró lo sucedido vamos a escuchar vamos a escuchar Saludos mi gente. Estoy haciendo este video para decirles que... sobre lo que pasó anoche. No quise subir nada, tampoco explicar. Nada de lo que estaba pasando, solo fueron... unos inconvenientes y... ¿Qué te digo? Una confusión realmente de los policías que estuvieron mal. Realmente, y cuando me llevan... El, el coronel se dio cuenta que yo tenía la razón y me soltaron el mismo día, pero no quise subir nada. Eh, hago esto para que sepan que estoy activo, estamos activos, no estamos presos ni nada. Estamos en la calle, se me dio la razón, gracias a Dios. Y quise dejar la cosa así. Y nada, estamos activos. Muchas bendiciones los quiero mucho He Hecho He el troteado en la casa no ha pasado. bueno bien. ahí está el fecho dando declaraciones de por qué no abundó mucho el tema donde se veía el video que fue apresado y forcejeando con los policías eh. no sé si era que estaba en, en, en toque de queda verdad y ese tipo de cosas pero se ve como que y mucha gente se hicieron eco esa noche de, de eso mucha toda la página subiendo que qué pasó aquí y ese abuso policial porque recordemos que el muchacho un, es un talento urbano, es muy reconocido de aquí, de nuestro país, y, y, y se ve mal. Pero hay que ver por qué fue, y él te explicando, porque me imagino que él sabe que tiene la culpa y no quiso abundar mucho en el tema. ¿eh? Es así, ¿no? Y, y, y estos casos eh, deben ser resueltos así, en silencio, en que silencio. no hagan un sonido feo. No ha hecho mucha... Hey, no es sonidita, y fecha, no. No, no, que si, si hubo un problemita, que se quedó ahí así, ¿me sí. entiendes? No, él no explicó por qué fue que se lo llevaron ni nada. Sí. No, es que así que tiene que pasar, porque todo aquí un sonido. Si se sienta hablar, duran dos semanas, son Fecho por años. todos lados. ¿Eh? No, eso es así. Eh. Debemos eh, copiar mejor de él, que se quedó con ese claro, problemita. Claro. Dice ahí que no pasó nada. Dice... No pasó nada, pero hay que ver. Hay que